Programa de radio República Independiente de Picarte. Hoy vamos a hablar de los Beatles. ¿De ¿Qué Beatles era mejor? Tenemos a Diego Rivera defendiendo a Paul McCartney. Ignacia defendiendo a. No no tengo, post no tengo más postura. Yo voy a ser aquí. Yo el... puedo ser moderadora. Es moderadora y, y, y yo defendiendo a George Harrison. Por supuesto el más cego. Bueno, eso es así como sus argumentos preliminares. Por eso consigna, la de cada uno. Yo no voy a defender a nadie. ¡Ay! No, el Paul McCartney tiene temas tan ricos como los de Lennon y, y los de Harrison, pero se le miren menos por su lamentable y mediocre carrera después como solista. Adam. Mediocre y lamentable respecto a la de Lennon o a la de Harrison Porque tampoco es que sea lo peor del mundo, pero sí se vendió y hizo cosas malas Pero dentro de los Beatles, dentro de los Beatles, hasta este tema y este disco que estamos escuchando McCartney está perfectamente a la altura de un, de un buen Beatles No, Boris, definitivamente, Morris. definitivamente está a la altura, pero Tutu, de ahí a que quienes quienes hayan hecho canciones que sean realmente trascendente de, de, del, del mismo hecho de que tú digas ya, yeah, estos son los Beatles y estas son las canciones que destacan de los Beatles yo creo que Harrison marca una pauta dentro de, de esas canciones destacadas de los beatles A ver ¿qué, Oye, a ver, ¿qué llegamos perfecto, sí partamos por la contienda um, Harrison Bueno, solo, solo voy eso. a partir con <risas> algo algo un poco sencillo, pero que es demasiado profundo Ya yeah. Algo sencillo, un poco profundo yeah. Ahí está, ahí, está George. ahí va pasando George, oficial Porque es hibis, mirando, ¿no? mirando a su niña Oh sí and I don't and how Yo Cono quizás una de las mujeres más desde mi punto de vista injustamente odiadas. Injustamente odiadas. Injustamente odiadas. Injustamente odiadas. Injustamente es una buena idea de crees? No, yo creo que es, ¿Es una buena artista? Yo creo que es odiada por algo que no tiene una responsabilidad o no hay una mm. relación directa. Sí. <coughs> el hecho de la separación de los Beatles es por Lennon, no es por Yoko Ono. no. Claro. Mm. Estaba, yo voy a aprovechar de ahí. ¿Por qué? Porque te encuentro toda la razón. ¿eh? Porque no solamente a los Beatles, como que a muchas bandas como que se le atribuía a una mujer la separación Como los atados de falda, se le atribuía a la mujer Que fue así como el, el objeto entre comillas de conflicto Pero loco, el weón se calentó con la weona, ¿cachai? Sí, o sea... <risa> sí. Nada de weón Y la diferencia se demuestra en, en estúpidas peleas paternalistas como una mujer <risa> En realidad las peleas simplemente deben ser mucho más de fondo que... Y son entre ellos que vienen de la ángel Sí, son, estas weas son el síntoma, sí, son la excusa, copiedad, la excusa, sí. total Sí, ahí va yo cono. Bueno, cuéntanos Boris, ¿qué es lo, qué es lo que te atrae a esta canción? Eh, hay, hay una especie, yo creo que de comienzo el título, o sea, something uh -huh. es, es algo Algo uh -huh. Es eh, no solo eso oh. Algo en la manera no. en que ella se mueve no. eh, hay una profundidad en la letra de una poesía y habla demasiado sincera es súper es sincero al, al, al darle al, al explorar los sentimientos que, que, que, que, él que, que él quiere expresar pero sin darle una vuelta específica a buscar la palabra exacta que quiera definir lo que siente por esa persona sino que diciendo, hay algo, hay algo que yo no entiendo, hay algo que yo no creo Lo mismo que sentí por la canción, es como claro el contenido claro, de la canción Exactamente, claro. y al final la canción es tan sencilla, tiene algo que te gusta no, y es lo es mismo something. que a George Harrison le gusta a esa persona de la de la Rusia que ahí eso, ¿no? Perdón, para, para! para. Ya. Y ahora la contienda McCartney ¿Qué dice de No, dice no, Lennon. Lennon Ah, y por Lennon? Ya, ah, no, por ya, po. ya po, me pongo un McCartney por loco Me pongo Pero... un McCartney un loco! Me quiero un McCartney por loco Allá va, allá va McCartney <risa> You're asking me will my love grow <risa> I don't, know. I don't know. Este, que no lo crean, es un gran temazo Es un gran temazo No, ahí viene, ahí viene, ahí viene Me acuerdo de la bachelet ah, con esta wea. Ah, ah, París, cachai, que están en París? <risa> está como en vivo esta wea. Ahí encima Como nosotros Ahí está, ahí está Mate. Pongo la de estudio Dale, dale, dale porque, bueno, todos sabemos que Paul McCartney canta mal. ¿En serio? No, yo creo que era el que mejor cantaba. No, no, no, no creo. Ninguno cantaba tan la Pero dentro de lo mal que cantaba. Se encontró encontraba con un video todo hace a Seguramente, claro. Claro, mucha gente le hubiera puesto así como Michelle a su. A sus bebés por, por esto. Claro. A mí me acuerdo de un video en donde sale la presidenta. así como: mm -hmm. Sí, a mí me encantaban los Beatles. Y yo me creía así como la Michelle de la canción, ¿cachai? Mm -hmm. Pobre presidenta. Me acuerdo de mi mamá cuando se creía la Janet. Ya, yo no puedo hacer nada defendiendo por McCartney, no me hueve Y a tirar como, en realidad una tratando de tirar una buena, pero no tiré una No te tan convencido en definitiva. Pero mira, mira, te voy a poner un botón, un botón de McCartney. Ah, ya, eso es algo de eso. Siento que otro es Boris contra Boris, como está mucho más apasionado Boris con esto. Claro, Boris contra... Se llama el programa. Se llama el programa. Boris vs Boris. Boris vs Boris. Como usted, Paul Boris versus, Boris versus Boris. Paría. Boris no, no, no, no, alguien, alguien, alguien que llegó... Sí. Boris alguien, <risa> alguien, un aliado que encontró Paul McCartney cuando se fue a Estados Unidos fue el mismísimo Michael Jackson. Ah, tú estás ahí... Uh, tú te preparaste para esta Y Sí, lo podemos ver en esta canción que se llama 666. <risa> ¡Ven a todos! Acuntar, pues, sí, subes, <ríe> Vamos a milagrosos, Macken como de magnífico. Garantía de es sí, Y le da de un toro rabioso. <ríe> <Rayboso>. <ríe> <ríe> ¿Qué, ¿Qué es esto? Este es Macken Jackson de verdad, yo nunca había visto sí, o, es de real Jackson. <ríe> Dígeme, le dar una. Ya, Usted es negro como yo El día del pico ¿Vos tienes que contarme después toda la historia de esto? Pon más carne y ya, <risa> Michael. Benson. Igual está. Sí, sí, sí. No, no, pero esto es un mal tema, porque con mucho respeto. No, oh, pero espera de que cante Michael. ¿Más mal no se va a poner? El cuerpo arregla todo este cuerpo. Yo creo que he escuchado esto antes. Que no tenía idea que está involucrado por Macarney. Ah, Michael Jackson arregla todo. Weón, es para Este, tío. Tío. este tema es de Michael con, con, con un cuerpo que... Bueno, es <ríe> <un culiado ríe> nuevo. No, Michael Jackson hace todo. Fácil. Fácil para Paul Macarney. No, lo cagó de esto. Oye, este weón, este weón se bajó esta weá. Mírenlo, mírenlo cómo se lo bajó solo. Sí, se lo bajaste solo. lo bajaste solo. ¡Sí, no, no, lo bajaste solo. Compartí, como, lo lo compartimos con todos. <risa> <risa> eh. <risa> Le truque, me muy demorado el mucho. Oye, eh. Por el saquen ciudad, las o... cámaras, saquen las cámaras. ¿Estás grabando en serio? Sí. No, <risa> era mío. No, No, no, mejor no. Mejor sí, ya, no estoy, no digo. No, no, no, no quiero registrar. Ya lo voy a sí. grabar, tú. sonríe Con esta. <risa> bueno, y mi contrincante se retira en estos momentos <risa> uh -huh. porque ante esta canción no puede hacer nada. Sí. Yo creo que está más que claro así como no, se trataba... Sí, ¿Y si de competencia se trataba? Me claro, perdedor con, con Paul McCartney como mi representante. In sí. Y yo quedo así como... No sé si, sí. o sea, Boris estaba demasiado apasionado en, en, <risa> en, de, en relación contigo. Sí, había un tema, perdón, del... Losing the Sky. Lucy the, in the Sky. Pero es de esa Pero del álbum... No, si igual hay unos buenos temas pues, de McCartney. No sé, no sé, hace mucho tiempo que dejé escuchar. ¿Cómo se llama La los Gira? El, el, el, el disco de los Beatles que se llama. Los Beatles giran, no sé. On the Road. ¿Cuál? Peppers? Pepper? Abbey Road? Sí. Abbey Road. Abbey Road es de McCartney, ¿no? No, pues no, es de los Beatles. Por esta weá que es pico, esta weá es pico De Harrison. No, no, esto no es de Harrison. De Lennon. Lennon León sí, no, tiene mucho mejor este León. León. León. León. León. León. León. León. ¿Y, ¿Y no, de los Beatles igual. No, pero el tema es Soñas Pepper. Tengo idea. Soñas Pepper, de si Nancy no. Búscalo. Tiene leeron, que me van a ver esta rima. Sí, pero puede ser el mismo de la? ¿De quién es? Health is cancer. ¿De quién es la canción? Oh, el gato. No sé. Aquí un poco. Un poquito este ofensivo. nomás, así como para... ¡Ey! Listo. ¡Ay, ¡Qué rica esta weá! Sí, Vas a darle de lemba, sí. A los ¿De qué rica. Vamos a ver la lengua, esto lo hacemos de verdad. ¿Dijeron eso? Se lee la lengua Una, amiga, una foto de una amiga que está en.. En okay. Australia. Entonces, estamos como confundidas como, como con, con la hora todo el rato. Ya estoy almorzando ahora y estoy aquí. No, oye, esta es la caga. Bueno, mira. Ahí, este, este weón hizo una wea. Weón... Bueno, atención, espectadores, radio escuchas. Hay un compadre que es súper... un compadre eh, llamado Joe Cogger. Ah, el de Palp. Que Yest como... ya, ya, yesterday, yesterday es un buen tema. Calmado. Sí, yesterday. Joe Cooker, en conjunto con Jimi Hendrix, pueden haber sido uno de los pocos artistas que logró versionar una canción de los Beatles y superarla y hacer una wea mejor que anteriormente ¿Por qué boríase con todo? Me tienes chatazada. <risa> ¿Por qué boríase con todo? Le ah, pega todo el show en este Ernestitis. Como... Ernesto Ernestis. <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> así como weón, y todo ahí que le dije, voy a versionar, dijo esa palabra, como que no entró este rato no pero, tiene razón Boris, hay que decirlo sí tiene razón pues esa es la weá ah claro, todavía más gusto, gusto sí solo eso solo eso y quién es? John Cogger, Pum Cogger que es el weon que está a la derecha, ¿no? si Listo, mandeo esta weá espacio con construcción y salvado por un mes. ¿Con esto? No, borra su weá. Bórrele su No, ¿Sí? <risa> no mándala. <tose> <tose> <tose> la voy a la no parte a No No No No Ah. El coro, el coro. Mm -hmm. Make some more road. Esta fue la versión Entonces, de de Jimi Hendrix. Hacía fuir, ¿qué? Buen, el buen, el buen, escucha el disco. El día, el, ese día en la mañana. Ya. Y dijo, escuchen esta canción, vamos a tocar esta weá de la primera. Ya. Y los buenos salen y esta la primera weá. sí. como por último. Estamos esperando, <tose> a escuchar ver, esto. Ya. ¿Sí? <risa> ¿Cachai? <risa> ¿Qué chanzo yo? los oídos, cabros. Este tenía todo el style de la historia de la humanidad, cubana. guáñe. Este bueno. guán se con todo el estilo para siempre. No quedó todo el estilo en la historia. Ah, de enero. Ese Jimmy Hendrix, ¿no? Sí, weón. Ah, guáñe, pelusa. Sí, guáñe. Bueno. Bueno, <risa> <le escucho risa> la canción en la mañana y ya en la tarde dijo, weón, bueno, estoy esta de las primeras. Porque igual los músicos que tienen, o sea, la No, no, sí, lo bueno. Todo, que todo alrededor de él, un kilómetros de la redonda no, no, no. del buen, así como que sí, dejaba Sí, de verdad eran una experience. Experience. Gato Cabi Experience. Se viene. Se viene Gato Experience. Radio Gato Cabi experience. experience. Con los kibis <risa> en ácido. Yes, allá Los kibis en ácido. Bueno, Harrison, Harrison era muy inglés para hacer esa weá. <risa> y blanco Sí, muy, muy blanco, claro blanco. Lennart, Muy blanco, muy blanco, sí Zurdo No, este peleaba era todo Todo lo que hay que hacer Era la fuerza de la naturaleza ya, voy a, re, yo voy a reivindicar, como siempre hago, a la raza blanca. <risa> <risa> vamos a fumar. Como me corresponde. Y como me corresponde a la raza Ari, para eso vamos a fumar. Ya. Ignacia. No, no quiero fumar, gracias. Buenísimo. Es que este, este video dura nueve minutos. Oh my God. Solamente. Se Solamente. <risa> ¿Hasta el máximo caso, ¿Qué tiene el celular? ¿Está en el celular? ¿Eh? Más, más volumen. ¿Cómo se puede, puede lograr? <coughs> Me a tomar un Ni mi niño, por favor. Sí, sí. ¿O no Igual ve que es como yo hipster. ¿El qué? Yo hipster. Ah, ya te pito morado, estoy limpiando. ¿Puedes pegar qué quieres? No, quiero estar ahí mojado, entonces quiero secar con más ¡Oh! Voy a ya sé ojo, con lo que viene Me acuerdo como de un de un rapero negro de Tequila y, y Paul McCartney con Beck y con otro huevo que de entrar en el beef y no lo dejaban entrar. Y lo grababan y ya la raya como, ya puta, no dejan entrar, nos vamos. ¿no? Y luego, la noticia como, no, no dejan entrar a Paul McCartney. Y la noticia era a Paul McCartney y estaba trataba Beck al lado, como, yo la raya muy buena onda, así como, puta, cacao por la carne vamos malo, a quedar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 Dale, super, super, super, super, super ¿En serio? ¿No podía existir esto, eh? Preséntalo, preséntalo Buena esta es una sesión de The Smashing Packers en Guitar Center que es una especie como de K-Speed de puras guitarras Y ahora vamos a escuchar una versión de Space odyssey de Baby Bowie Me encanta ese telado The Smashing Packers Telado de bueno Esta es la banda <risa> Sí. de spot. <risa> ¿qué ciudad es Boris? Y Siente está en Chicago en Chicago Illinois Estados Unidos de América América Blanca Tierra que tenemos en la Boris tu cara ¿Ah? tu cara de ch Chicago <risa> oh. Paremos todo, paremos todo <risas> por esta tarea. Paremos Digamos. el mundo por la ma. Se te ¿Qué pasó, no? What yeah. is let's imagine. Matching, matching de Chicago. ¡Eso, Diego! Y aquí Diego se atreve a tocar el teclado para cambiar la canción <risa> La, la, la. No, esta buena es nada, con mucho respeto ¿Cómo no es nada, ya lo viste No es nada no Ya no lo es viste nada. Sí, pues me busqué todas las versiones buscando cuál era la mejor Y la de las machine nadie la logró superar mucho no entonces, ¿para qué vamos a ver eso? No, sí, es no original. Es original. Pero, igual bueno, es? un astronauta, Mucho más que una no antes, es un astronauta. Es un astronauta en el espacio. Oiga, así, Estás en así, Estás tocando guitarra, Estás Estás en Está, en verdad es increíble <risa> En verdad Opa, es ser, físicamente. Ya, el, el sonido es distinto trague, que trague estudio el pero bueno, en la toma está de, de verdad. Tocando una guitarra sin gravedad, pues burispu. le va a ganar? ¿Cómo le va a ganar? Sí. No, es tan tan buena. Solo la puse la, la <risa> No, listo, listo. Chau, Kurkubin. Aquí bajamos como en picada en el nivel. Chao, Kurkubin. Kurkubin es el lofe también. No. David Bowie, Across the Universe. ¿Cómo que ¿qué tal? ¿Va eso? No, muy bien, muy lleno. Uy, <risa> <risa> David Bowie, muy Across the Universe. Ya, yeah, vos tienes algún coro bueno o... De que os le digaba One of my favorite bands ever called The Cure. <coughs> and, uh, The Cure. <laughs> The Cure, let's <laughs> And um, I grew up listening to them. My mum still loves them, but she loves them. Mm -hmm. And um, then hey. soundtrack to my. <laughs> movie yeah. Movie. Yeah. And um, then. So yeah, really and, um, and, um, and Black And Black Mirror then. Mirror? then. And Black Mirror. Mirror. Black Mirror Song. Ah, el, mismo Pero el really anyway, sí. they were not anyway, anyway, anyway, anyway, anyway, anyway, anyway, kind of anyway, <laughs> anyway, anyway, anyway, anyway, A anyway, anyway, ¿Cuánto va el pico, la buena? Igual. Sí, no me estoy bien. Pero... Canta lindo, pero ya. Pero es una canción de Adele con letra de The Cube. No, no es The Cube. Sí, todo el rato. No. Bueno, el público podrá votar en su casa enviando <risa> a... <risa> al, al... <risa> al 1345 Gato No, Gato. Al, al 1478. <risa> Enviar. <risa> <piacho, risa> <con> gato. <risa> gato Gato Gato. <risa> <risa> Es lo mismo Claro Caza Cahuille básicamente Gato Cahuille Gato Cahuille Gato Cahuille así como Y afiló Y se atendió Sí. Envía A si crees que esta versión de Adele es mejor que la original O B si crees que no Al 1478 Además podrás participar por el sorteo De, uno, de el gato, El gato el <risa> el sorteo del llano, oh, no, el llano. enviando hashtag cambie al 1478 Solo por radio Cambie. <risa> <risa> no. Solo por radio Cambie. <risa> I will always love you. Ya puta, eh, lo sé, pues, No, fue de puta, weá. No, ya. <risa> podemos, podemos cerrar no, la canción. O sea, no, -o, no cerrar la a cerrar. Ah. Cerrar el. <risa> porque tengo que ir. Ah, ya, sí, sí. Hagamos sí. una estrella, hagamos una estrella. Sí, hagamos una estrella. Espérenme una canción de este día Diego es lo... no. ¿Qué se de cierra el de día. día? Después, Después de, de, no. esta, de esta picada que nos fuimos, que no es muy bueno. Mira mira, mira. mira mm -hmm. pero un poco. Mm -hmm. ¿ah? Sí, está ahí muy muy exagerado entonces, ¿para qué? Sí, exagerado. <risa> No sé qué poner bro. Ya, ya y lo quiero poner como antes Como <risa> Los tres cerditos <risa> Los tres, los tres, <risa> ¿Tres ¿verdad? ¿Tres los tres chiflones <risa> <risa> Otra vez <risa> Ya fui, lo fui, lo oh, no, no, No, no, no, no Yo me quiero vivir de mi arte no <risa> Está bien volada por favor Esto es un buen tema así Pero no es que sea el mejor tema del mundo Ya... No, yeah. no, sí, un minuto así Un poco... Claro... Un rock pop ahí... Un rock sí. pop, como ahí... En un ambiente, qué sé yo... Y de repente... Trash... Con este temazo, con este temazo de los 90 <risa> viendo al El flaco, al ex flaco Álvaro Enríquez, al ex guitarrista Ángel Parra y a la ex Rock and Pop, despedimos. Un primer y último programa de Radio Hachaccauye cauye ¡Hasta nunca! ¡Hasta nunca! ¡Hasta nunca! ¡Estúpidos! ¡Hasta nunca, estúpidos! ¡Hasta nunca, estúpidos! se pueden ir a la mierda todos! ¡Se pueden ir a la mierda todos! Y damos paso a, a la señal, eh, a la radio feminista de Ignacia, el monólogo de Ignacia. Bienvenido Ignacia. Vamos a hacerle el espacio en el estudio Ignacia, ¿cómo estás? Por favor, no den, ¿Qué no tienes que hacer, Ignacia? Tengo que trabajar Ignacia tiene que trabajar, viene a trabajar Uy. no como nosotros, que solo venimos a jugar marihuana acá al estudio de grabación de Radio Gato caule 99.3 FM Por en no Valdivia que ¡Hasta pronto! ¡Nos vemos! Hasta. ¡Stop! ¡Stop! ¡Stop! Esto.